Pazuzu, el demonio mesopotámico conocido por el exorcista, de William Freaking, no era tan malo como lo pintaban. Realmente era un demonio, viento del suroeste que traía hambre, sequía y langostas, pero, la mayoría de las veces, se usaba su poder y autoridad contra otros demonios. Generalmente, se usaba contra la Mastu, una demonio que atacaba a las madres durante el parto. Esto es así porque, en Mesopotamia, los demonos eran seres de aire que atacaban a los incautos, pero que podían ser sometidos para proteger de sus iguales.